¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Bienvenidos a Los Conjurados El tigre llegó así shhh, Rayando antes De que yo viera, no me... ya, ya, no, ya no te agarró la mojada No, no, no, porque te ando un poquito mal de la garganta Un entonces, poquito, no, pero Pues ahorita voy a cafecito con piquete ah, ya, Te va ya, a abrir la garganta A ver eh, me, me, me llamó la atención El hecho de que cuando te pregunté, bueno, ¿no? ¿De, de, ¿de qué vamos a platicar? Porque siempre le pregunto eso a los invitados de aquí, de los conjurados. Y tú comentaste, es que puede haber traiciones, puede haber traiciones al PAN. Y entonces, estamos hablando obviamente del tema que en la mañana era la locura en el Senado. Es lo de la Guardia Nacional, la militarización ¿no? de... De, de la policía, ¿no? que sigan los militares en las calles, esto es lo que en la mañana ocurrió en este país y bueno, <ríe> se trajeron una rebatinga tremenda, a ver, te quiero preguntar de eso, ¿qué es lo que viene? porque ahora resulta que otras dos semanas para alargar más la liga que ya está súper estirada, ¿no? ¿qué pasa en el PAN también, eh, Humberto?, hay ahorita una renovación de los comités directivos municipales en todo el estado. Hay algunos que se llevaron a cabo muy bien. Por ejemplo, el de San Andrés, uh -huh. ¿no? Que se dijeron sus cosas y estuvo padre. Muy democrático, ¿no? Muy, con mucha efervescencia. Pero todos uh -huh. al final, ¿no? Maribel Rosas ganó, todo bien, tranquilo, ¿no? Y no está pasando en el comité directivo, el más importante de todo el país. No, de los más importantes, que es el de, de Puebla. Sí. ¿no? O sea, este es de los más importantes. A ver, ahí qué está pasando, porque también hay quejas, ¿no? de que hay una posible ruptura otra vez en el PAN y bla, bla, bla. Entonces, pues, a ah, ver, bueno, ¿por dónde empezamos? Pues, si quieres, por el tema de las traiciones, porque me parece que todo el mundo estaba esperando a nivel nacional que las traiciones vinieran del PRI. Ajá. Y no. Y no, resulta que la traición vino de un senador del PAN que se va a Morena en un cargo que, por supuesto, no hay manera que lo pueda desarrollar. Uh -huh. Es el coordinador de enlace uh -huh. con los eh, empresarios. Pues si los de Morena no se quieren reunir con los empresarios. No, claro. Aquí tú puedes preguntarle a los dirigentes del CCE, a Canacintra, a Coparmex, a todos. Los diputados de Morena no se paran con ellos, pues no tienen interés uh -huh. en hablar con ellos. Entonces le ofrecieron un puesto de chocolate. Pero aquí lo que importa es que si bien es cierto, traicionaron al PAN, este diputado Raúl Paz, yo creo que la traición fue más grande para México, porque el PAN había anunciado que todos sus senadores iban a votar en contra de esta medida del quinto transitorio. Él firmó el desplegado que se publicó dos días antes en diferentes redes sociales y medios, Días antes también se manifestó en contra de López Obrador y su estilo autoritario y se manifestó también en contra de la militarización del país. Pero el problema, ¿sabes cuál es, Erika? La forma de ejercer el poder de los de Morena. Durante días estuvieron presionando a diferentes senadores para que se voltearan y votaran a favor del dictamen. Movimiento Ciudadano se mantuvo firme, el PAN, salvo esta excepción, se mantuvo firme, el PRD se mantuvo firme, el Grupo Plural se mantuvo firme ¿Sí? y el PRI, <coughs> la mayoría se mantuvo firme. Uh -huh. A mí me volvió mal desde el día lunes, que fue la reunión y discusión en las comisiones de puts constitucionales y estudios legislativos cuando la senadora Beltrones anunció que si se extendía el plazo de discusión, ella votaría a favor. Uh -huh. Y ella pide un diagnóstico y pide algunos elementos adicionales para verlo. A mí me parece que lo que se logró, se logró hoy es decirle al gobierno, no tienes la mayoría constitucional para tus ocurrencias, pero ya deja de utilizar esas amenazas, esos este Esas compras de conciencias y de votos Porque eso en una democracia no es permitido, no se vale En el pasado el PRI era el que tenía que meter en cintura a sus sí. diputados o, o, o senadores Y se decía que les daban ahí una buena cantidad de recursos para poderse mantener en la lógica del voto Ahora no, ahora resulta que se están metiendo con... Senadores o diputados legisladores de oposición y hay señales y signos de que la operación estuvo dada desde el Palacio de Bucarelli, o desde el hotel que está enfrente del Senado de la República donde se trasladó el Secretario de Gobernación para llamar a varios uno de ellos, por ejemplo, fue el senador Mario Zamora que se había dicho que ya estaba comprado que uh -huh. ya iba a cambiar su voto, y al final del día se mantuvo en su línea y no traicionó al PRI y no traicionó a México. Pero en el argot político se dice, nada más se pateó el bote 10 días. En 10 días se va a tener que presentar nuevamente el dictamen y pues en 10 días pues el gobierno va a tener posibilidad de sacarle los trapitos al sol a todos los eh, senadores amenazándolos, cortándolos, sí. o sea, Corrompiéndolos Es decir, este es un gobierno corruptor Eso no se hace Se convence con la palabra Con el argumento, con las formas No a través del dinero ¿De dónde están sacando el dinero? Si es que lo hay para comprar a los senadores claro. ¿De dónde están sacando la información? Si es que la hay para amenazar a los senadores claro. Ya en redes sociales se habló Que este senador de Yucatán del PAN Fue amenazado con que le iban a sacar todo ...lo relativo a una investigación que tiene su hermano... ...entonces fíjate lo grave que es el asunto, Erika... ...por defender la impunidad de él y de su hermano... ...se traicionan principios, valores democráticos... ...confianza ciudadana, confianza del partido... ...porque los plurinominales, por ejemplo... ...son diputados y senadores... ...que deben de darle de perfil al grupo parlamentario... ...y no ser los primeros pues, que salgan corriendo, ¿no?... De acuerdo. ¿Y acá ¿qué, qué, qué puede ocurrir en estas dos semanas? Pues bueno, ya lo dijiste, ¿no? Pero será suficiente. ¿eh? No, sí bueno. se van a Ahora sí que sí se van a salir con la suya. Pues dicen que. Votos dicen que semana? ya, lo, los eh, entendidos del tema dicen que ya nada más les faltan cinco votos para poderla sacar adelante. Se necesitaban once ...y se fue un diputado del PAN a Morena, ya necesitaban 10... ...pero también de Morena se fue una diputada una senadora a Movimiento Ciudadano... ...entonces necesitaban 11... ...pero con la posición de Silvana Beltrones, la hija de Manlio... ...con la posición de Manuel Añorbe... ...con la posición de Carlos Marín, de Rodríguez Marín... ...y otro par, resulta que ya se necesitan menos... ...entonces me parece que en estos días la sociedad debe exigirles una definición uh -huh. a estos senadores, porque está claro que este transitorio propuesto es un simple, es una simple componenda a cambio de impunidad para el presidente del PRI nacional. Y eso a todas luces está conocido y visto. De acuerdo. Ahora, eh, estas doce, en estas dos semanas, estos diez días, ¿Se, ¿Se regresa entonces a la Cámara de Diputados? No, se regresa a Ahí, comisiones, en, a el comisiones en el Senado Así Ya, es. ya, ya con ustedes ya no Ya, ya no, no. pero a ver, es, es un contrasentido Ya se votó en comisiones el lunes Ganó Morena El debate lo ganó la oposición Hoy no tienen los votos y lo regresan a comisiones O sea, fíjate nada más sí. el contrasentido La oposición presenta una moción suspensiva Que al uh -huh. final del día fue lo que sucedió y Morena dice, no, vamos adelante con el debate y la votación cuando se dan cuenta que no tienen los votos suficientes entonces proponen que se regrese a comisiones que es prácticamente una moción suspensiva que horas antes habían votado en contra claro, es cuando estás perdiendo el partido y pides que <coughs> fuera exacto así como de... O, ¿No? le metes, o le metes el pie al delantero que va corriendo solo con el balón pero tú eres el entrenador, ¿no? claro pues eso... En todos lados, pues es trampa, es fraude y se castiga, ya sea con yardas, con pena. Con... A ver, en, en, en caso de que eh, sí si se, si se apruebe esta reforma constitucional y eh, estén los militares ¿no? hasta el 28 en las calles, ¿qué van a hacer los diputados federales? ¿Se puede hacer algo ya nada? No, ya no se puede porque es una reforma constitucional. Ya. Y entonces el Poder Revisor, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vela por la constitucionalidad, pero aquí para poder reformar uh -huh. la Constitución se requiere okay. dos terceras partes en la Cámara de Diputados, dos terceras partes en el Senado de la República y después la mayoría de la aprobación ...de los congresos locales... Uh -huh. ...que conforman todo el constituyente... ...permanente... De acuerdo. Entonces, ...pero aquí lo que hay que aclarar... que <coughs> es que... ...no es la Guardia Nacional... ...la que está en juego... ...el artículo quinto transitorio... ...habla de la fuerza armada... ...permanente... ...que el presidente con una declaratoria... ...puede sacar a las calles... ...en momentos de excepción... ...y ellos lo que están dando... Es un, una excepción de 10 años, uh -huh. pues no, pues que se pongan, nosotros se los hemos dicho, denle recursos a las policías municipales, a los ayuntamientos, claro, regresen el, el Fortaseg, denle dinero a las policías estatales para que municipios <coughs> y estados puedan contratar personal, claro. puedan capacitarlo, puedan equiparlo, puedan comprar cámaras eh, de seguridad para la prevención del delito y puedan poner a la disposición de la, de la ciudadanía el servicio de seguridad pública que debe estar encomendado a los civiles claro, así debe de ser a ver, entonces la bolita ahorita está en el Senado, el Senado. van a pasar 10 días y ahí nos vamos a enterar sí. pero bueno ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿qué crees? yo creo que van a distraer metiendo la reforma constitucional en materia electoral uh -huh. para nuevamente dividir a la oposición, jalarse al PRI y en, en lo que estamos nosotros discutiendo la reforma constitucional en materia electoral en la Cámara en el Senado de la República van a estar discutiendo dentro okay. de 10 días Uf. el tema del quinto transitorio nuevamente, entonces va a haber una confusión en los mensajes a la sociedad y bueno pues va a ser de pronóstico reservado Oye, pero si le, <tose> si le faltan todavía muchos votos puede ser que esto no se concrete puede ser que no se concrete, sí, puede ser que no la gente pensaba que hoy a lo mejor había sorpresas porque ya habían comprado a varios o que varios iban a traicionar, no fue así, no fue así. pero al puro estilo del PRI como lo hicieron con esta iniciativa que presentaron en Cámara de Diputados para ampliar el plazo de excepción lo mismo hicieron ahora con esta solicitud de la senadora Beltrones de ampliar el plazo para la discusión en comisiones, cuando en comisiones el día lunes se discutió ampliamente, pues alcances, repercusiones okay. eh, en orden constitucional jurídico no, pues uh -huh. yo creo que el plazo que pidieron es para que el gobierno siga presionando y quiera doblar a más senadores de la... ojalá de eso no se dé porque en 10 días, días lo vamos a dar a ver, <coughs> oye Acción Nacional aquí en Puebla, en los comités eh, municipales también. A ver, eh, te quiero preguntar porque eh, eh, hubo una queja que hizo pública a través de redes sociales y después en medios de comunicación, Genoveva Huerta, eh, tu compañera diputada eh, eh, federal, y eh, en donde ella comenta que se le está excluyendo, que se le está eliminando y que no hay un piso parejo, ¿no? Eh, en esta competencia de los grupos eh, ella ha comentado que está interesada en la gubernatura, en caso de que no fuera Eduardo Rivera, que fuera mujer y bueno, entonces eh, en, este, en este contexto, ella expone una queja de que la corrieron prácticamente de la ola porque el presidente municipal fíjate que o sea, ¿no? ¿cómo se hace como el chisme dio? Pero, pero esto, bueno, fue real ya fue denunciado, incluso por la propia Genoveva y que el presidente municipal de Tlaola por instrucciones de Marcos Castro eh, eh, pues le pidió que le cerrara las puertas a Genoveva y a toda su gente entonces, bueno, pues ella estaba muy molesta eh, eh, incluso fue un tema que tomó el gobernador en su mañanera curiosamente como que defiende a Genoveva yo ya no entiendo, ¿no? entonces, este, vaya eh, eh, Marcos Castro dice que Uf, que él no le dijo nada al presidente de Tlaola y que, ¿no? bueno, de todas maneras va a venir mañana este espacio, va, le vamos a preguntar y bueno, vamos a escuchar lo que él, él tiene que decir, pero también en esa misma semana se dio esta eh, este rechazo por parte de la planilla que iba a participar en el Comité Directivo Municipal de Puebla para competir contra Jesús Aldíbar, Jesús Aldíbar, si usted no lo sabe pues se supone, digo que se supone porque creo que pidió permiso es el actual presidente del Comité Directivo Municipal de Puebla acuérdense que se salió también pidió permiso para ir por una diputación signado por el PRI perdió se regresó y creo que otra vez pidió permiso, bueno, es, se trae un relajo aquí, bueno y eh, le rechazaron eh, la, eh, su registro y bueno, parece ser que pues Aldíbar va a ir solo, ¿no? Y bueno, hay una queja por parte de este grupo que son eh, simpatizantes de, de Genoveva Huerta, ¿no? O sea, son los dos grupos que se vislumbran, ¿no? En el, en el PAN, aunque hay más, realmente sí, hay mucho más corrientes, sobre todo al <coughs> interior del Estado. Pero eh, eh, ya, ya otra vez, como que ya, ya, ya se amargó, ¿no? Mira. Ya se amargó el yo aquí creo, el asunto. Yo, es muy bueno que venga Marcos Castro, el secretario general, y que le pregunte exactamente qué fue lo que pasó. Yo la información que tengo es que ciertamente el presidente municipal hizo algo en contra de la diputada. Porque la diputada está en su derecho de denunciar al presidente de, mm -hmm. de, de Tlaola, ¿no? Sí, exacto. Sí. Incluso en la Cámara de Diputados, Genoveva metió un escrito para pedirle al presidente de la mesa directiva que vele por su fuero constitucional. Así es. No se pueden meter con los diputados federales, uh -huh. definitivamente, y ahí mi apoyo total a Genoveva Huerta. Ahora, también es cierto que ella denunció que no la dejaron entrar, participar, fue su expresión, en la asamblea en donde se iba a votar su candidatura a la eh, Consejería Estatal y Nacional, y... El partido, a través de Marcos Castro, sacó un comunicado en donde dijo, oigan, sí participó y tan participó que salió electa como candidata al Consejo Estatal y Nacional. Entonces, son dos hechos completamente distintos. Si tuvo o no una rencilla con el alcalde, el alcalde no es este, quien maneja al Partido Acción Nacional, y por otra parte en el PAN se desarrolló la asamblea a tal grado que salió electa Genoveva en la, en la fórmula para Consejo Estatal y Consejo Nacional en el otro caso, en el caso de Lupita Leal, ella hizo favor de llamarme por teléfono el lunes para comentarme qué es lo que había pasado a decir de Lupita la misma carta que presentó para ser acreditada como candidata al Consejo Estatal, es la misma carta de derechos que presentó para inscribirse uh -huh. con la planilla para contender por la presidencia del Comité Directivo Estatal. No, ahí sí no tengo información de por qué se le negó el registro a eh, Lupita Leal, pero me queda claro que Lupita Leal va a impugnar esta decisión, sí. se va a ir al Comité Nacional y también a un juicio de protección de derechos está en todo su derecho Genoveva Huerta lo hizo cuando perdió la presidencia del partido en uh -huh. contra de Augusta y de Marcos Castro uh -huh. se fue a todas las instancias y todas las instancias le dieron la razón al triunfo de Augusta y de Marcos Castro entonces yo por eso no no me preocupa tanto que la gente diga es que están completamente divididos, la verdad es que no yo hoy vi a Genoveva en un evento de Mario Riestra en mi informe, y está muy claro que el hombre más cercano a Mario Riestra es Jesús Saldívar. Por supuesto. Entonces, Siempre ha sido. El doctor, ¿no? Así es. Entonces, y a, también veo que en la planilla de eh, Jesús Saldívar está, por ejemplo, Clemente, Clemente el que fue con o en fórmula con Genoveva Huerta para buscar la presidencia del partido en contra. de... De Augusta. ¡Qué cosa! Entonces, los, los temas se recomponen y esa es la riqueza, insisto yo, en los equipos. Yo por eso no creo en los grupos, porque los grupos excluyen. Sí creo en la competencia, sobre todo en la interna, para puestos de presidencia de comité municipal o presidencia de comité estatal o incluso presidencia del comité ejecutivo nacional. Yo siempre me opuse, por ejemplo, a que eh, se hiciera como se está haciendo ahora la elección, porque si bien es cierto es voto directo de los militantes, también es cierto que la decisión de, de elegir al presidente del partido debe ser una, una decisión con, con conocimiento, calificada y no nada más por el que lleve el mayor número de votantes a la casilla el día de la elección. Eso me parece que tiene que cambiar en un futuro próximo y ojalá sea ahora en la Asamblea Nacional Extraordinaria Donde se modifiquen Este tipo de cosas Y se le dé la oportunidad A quien esté inconforme De litigar adentro y afuera sin ningún problema De acuerdo eh, tú, tú, tú estarías a favor de que, de que haya una competencia Sí, por supuesto Es que, o sea Yo no soy panista Pero si se antoja, estaría padre no Que, que, que haya una competencia Y que o sea, y que Jesús Saldivar, si realmente está fuerte, si realmente quiere la reelección, pues es porque ha trabajado. Claro, pues porque claro. tiene ¿no? El, el apoyo de la militancia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hasta lo legitimaría? Claro, incluso esta elección yo no la veo tan peleada en el Comité Municipal en caso de que se acredite a, a la diputada leal, como fue deserrada la competencia eh, con Eduardo Alcántara y no, su fue, fue una competencia realmente fuerte, Sí, el ganaron doble, por un poco, se ganó por un, un, por un poco. y no salieron por ahí algunas cosas de don Pedro Gutiérrez que encontró ay, boletas tenito. en el cesto del baño no me Entonces, extraña, ya, pero yo jamás me meto al baño a ver que hay en el cesto de basura <ríe> por favor hombre <ríe> El, Ay, oye, el que busca lodo, encuentra lodo. Sí, el verdad. que busca lo que hay en un cesto de basura en un baño, pues encuentra lo que hay en un cesto de basura. Es cierto, en un verdad? Extrañamos a Pedrito, está muy lejos, <ríe> está en tierras muy lejanas. Eh, no pero en tierra razón. santa, por cierto. Ajá, no, no, ahí no, ahí no <ríe> creo que esté. Oye, pero a ver, o sea, en, en, en, en este tema, hay un, parece ser que hay un sesgo político, o sea, inminente. ¿No será que a lo mejor se quieren amarrar el dedo? De, de, no queremos vivir lo que pasamos con, con eh, la competencia que hubo por, por el comité directivo municipal. No, precisamente entre Saldívar y Alcántara. Y luego, entre Genoveva y Titi, porque también estuvo rudo. Y se fueron, se dijeron de todo, de todo. Y se fueron hasta los tribunales. Y bueno, no, al final la justicia le dio la razón a Augusta como presidenta. Sí, sí claro. Pero Genoveva. ...tuvo toda la libertad de presentar sus impugnaciones. Ajá. Se le pidió, según tengo entendido, que ya dejara este asunto y ya ya no quiso y siguió hasta la última instancia. Por ese asunto nadie la está señalando, ni nadie la ha señalado en ningún calificativo... ...porque estaba en todo su derecho de presentar esa impugnación. Uh -huh. Porque ella, en estricto eh, orden ético, creía que algo había pasado mal... El tribunal dijo no, el resultado se apegó a derecho a las normas internas y todo. La presidenta es Augusta. Así es sencillo. Sí, sí creó una competencia. Lo, lo digo nuevamente. Para los puestos internos, los panistas tienen que competir con los panistas para ver quién es el mejor dirigente o la mejor dirigente. Que presenten su propuesta. Que diga, por ejemplo, Jesús Saldívar qué es lo que ha hecho en estos tres años por el bien del partido a nivel municipal. Eso le da una ventaja importante a... A José mí Salida. me encantan que los presentan. Los ah. presentan. No, no, no, no. O sea, o sea es, es, es muy padre. ¿eh? O sea, todas las efervescencias ahí, ¿no? Y, y, y cada gallo, pues, presenta, ¿no? O sea, este, hace hace todo un recuento del trabajo y bla, bla, bla, y los contrapuntean y, ¿no? Ahí, yo me parece que el PAN debe estar muchísimo más preocupado por ir juntos en la elección del 24, que ver quién va a ser el presidente o la presidenta en el comité municipal. Pero pero si ¿sí hay connotación... Pues sí, pues... sí, pero, a ver, el reto que tenemos enfrente nos rebasa en lo individual, Erika. Pues, sí. Nos rebasa en lo individual. ¿De qué sirve sí, que, que sea Jesús el presidente del partido? Usted ¿Va a tener un partido completamente dividido? Pues no. él Está obligado a buscar la unidad... De los panistas y llevar a los panistas A un buen puerto en la elección Efectivamente el, Y lo insisto El reto nos rebasa en lo individual Pero en lo colectivo Podemos ganar Y responde lo que me preguntabas hace rato O sea, el PAN puede ganar La gobernatura del Estado Por supuesto que la puede ganar Ajá. Un resultado electoral obedece A muchísimos factores Que se entrelazan para el resultado electoral Sí, está bien calificado el presidente, pero también está la calificación del gobernador, que no es la mejor según las encuestas que se han presentado, así es hoy es por el hoy se, lugar, hoy por se de gobierna en las principales ciudades de la zona conurbada, que representan un número importante de votos para la gubernatura, hoy por hoy tenemos aún Alcalde que está perfectamente bien calificado, que está haciendo cosas buenas en Puebla, está corrigiendo el rumbo y que si fuera la decisión hoy, que se tomara hoy, nadie tendría dudas que él sería el candidato al gobierno del Estado. Claro, el alcalde tiene que seguir haciendo su trabajo, lo tiene que seguir haciendo bien, precisamente para que esa valoración y esa calificación que tiene vaya uh -huh. subiendo en el puntaje para ser considerado. Uh -huh. O sea, pero hay dos talones de Aquiles que eh, desde ahorita se están vislumbrando, aunque el 24 todavía eh, eh, pueden pasar muchas cosas. Pero, a ver, uno es esta duda de que el PAN se una y, y que, porque siguen pasando cosas. O sea, ya se arregló lo de Genoveva y Titi, qué padre, y vuelve a salir, ¿no? Otra vez, ¿no? Y, y, y aquí en el, el comité directivo, ya se aplacó. El asunto entre, entre Alcántara y Saldívar, obviamente, pues Alcántara ya es diputado local, nada que ver, y vuelve a salir otra vez la bronca. O sea, ese es uno, que todavía no hay una demostración efectiva, que digas clara, que digas el PAN va unido, porque se reparten el pastel, o sea, se reparten posiciones, se toman en cuenta todos. Yo creo que en la elección del 21, por ejemplo se decidió por los mejores perfiles que había para contender <coughs> el objetivo era uno quitarle la mayoría constitucional a el grupo parlamentario que tenía la mayoría con sus aliados Morena, Verde, Ecologista y Pete. ese fue el objetivo que se no, no, sí planteó se cumplió, a nivel y nacional sí. y ahí se sí salieron unidos sí. salimos unidos todos sí. porque el presidente del partido dijo miren en este objetivo central, las candidaturas a las diputaciones federales, esas las va a tomar la decisión del Comité Nacional, porque el reto que tenemos enfrente es mayúsculo y no podemos permitirnos el lujo de que se estén peleando allá en un distrito para que salga Juanito López, que no ha sido candidato nunca y que pues, a lo mejor no... ...genera la expectativa de bueno, estar... eso sí, eso Entonces, sí, bueno, te lo concedo... ¿sí? Yo creo... <risa> sí. ...y en Puebla se tomó la decisión... ...de que fuera Lalo Rivera... ...porque era el mejor posicionado... ...fue una decisión que tiene lógica... ...yo insisto mucho... ...para estar en política... ...hay que hacerla con ética... ...la política... ...pero para tomar decisiones... ...hay que tomarlas con lógica... ...porque no sería lógico... ...por ejemplo... ...este que presentáramos como candidato a alcalde en el 21, por ejemplo, a Juanito Pérez, que nadie conoce, nadie sabe si es del partido, y como, ¿por qué lo van a nombrar? Pues si no tiene lógica, ¿me explico? Y yo creo que en este reto que tenemos enfrente, ahora hay muchísimas más posibilidades de competir, porque antes íbamos en contracorriente porque no gobernábamos Puebla Capital. No gobernábamos la zona conurbada, no gobernábamos más que Atlisco y lo perdimos. Uh -huh. Es decir, el tema de la reelección <coughs> para el tema de los alcaldes, de verdad les va a pesar mucho ahora a nuestros candidatos, sí. a, a nuestras alca a alcaldes y a la alcaldesa, por ejemplo, de, de San Pedro Cholula. Sí. porque El grito de guerra del mundo platego en San Andrés, cuando fue candidato, fue no a la reelección de Karina Pérez Popoca uh -huh. ¿no? es ¿no? un grito de, de sí. batalla la gente respondió y le respondió al PAN y por eso es alcalde y por eso es diputada Aurora y por eso soy diputado yo porque somos digamos de esta franja, entonces lo que viene hay que hacerlo con lógica así de sencillo de acuerdo y bueno otra, otra de las cuestiones es la alianza que se está como que tambala, así tambaleando, ¿no? Hoy, bueno, obviamente en el Senado iba a estar más complicado porque, bueno, los senadores, ¿no? No responden a los intereses de Alito, ¿no? Entonces, bueno, era como de esperarse, así como de, bueno, fiu, ahí va. Pero se percibe que está con alfileres. Si no se hace esta alianza, pues olvídalo. O sea, no hay manera. De que el PAN pueda competir solo con Morena ¿O sí? Sí, yo creo que sí Habrá que ver en su momento Falta mucho tiempo Pero mira La alianza la daban por muerta sí. El martes de la semana pasada Cuando votáramos en comisiones Este tema en la Cámara de Diputados La daban por muerta el miércoles Que votamos en, la, en, en el Pleno sí. Y luego dijeron No, vamos a ver el lunes en comisiones en el Senado no, Ya Dios. la daban por muerta Hoy fue la discusión ...ya la daban por muerta... ...y sin embargo... ...todavía no se decide nada... ...entonces habrá que esperar... ...la política... ...por eso... Eh, <coughs> ...yo... ...soy un apasionado de la política... ...porque en política no está escrito nada. nada... ...hay... ...hechos... ...hay situaciones... ...que afectan... ...el momento... ...por eso... ...la política... ...es tiempo... ...es coyuntura... Sí. ...es espacio... Uh -huh. ...en donde se toman decisiones... ...y esas decisiones por ejemplo... ...pueden ahorita alargarse 10 días, ahorita si tú le preguntas a alguien, oye, ¿está viva la alianza con el PRI? Sí, porque sí. Pues esto no ha pasado, es decir, Ajá. el PRI sí. en su conjunto no ha votado a favor de esta propuesta. El PRI de Alito sí, pero muchos del PRI te dicen, oye, Alito no es el PRI, ¿eh? uh -huh. Alito hoy por hoy es el presidente del PRI. Uh -huh. Y eso me parece que hay que valorarlo mucho en política. Es como cuando se acusa al PAN, es que los panistas, no, no, no, es él o la dirigente del PAN la que tomó esa decisión. Es el diputado, Raúl el senador Raúl Paz, el que traicionó al PAN y traicionó a México. No son los panistas, ¿me explico? Porque la política la hacemos los hombres y las mujeres en lo individual y en suma en equipos. Unos se van a grupos, otros claro. nos quedamos en equipos. Bien, perfecto. A ver, a ver comentarios. <coughs> Dice Mera A ver, mejor acá Ok, dice Paco Teisier, Oscar Camacho Aleli Espinosa eh, Mara Rangel Saludos, diputado Humberto Vicky CP, nos está viendo Laura Cruz, Sergio Jiménez Rosas José eh, Dice San Pedro Cholula sin censura Así se llama, ¿eh? Dice, saludos al diputado Tigre y también a Erika Rivero, dice, es lamentable que el desgobierno, en lugar de plantear escenarios de negociación, prefiere darle la vuelta a los asuntos y sigan apostando por, eh, eh, por la pepena y la cooptación para avasallar. Yo creo que se refiere a lo de la Guardia Nacional, ¿no? Obviamente. Fabián Pastrana, eh, John Lewer, nos está viendo, ya no nos habías visto, ahí, eh, John?, Zairem Aranzazú, Mubo nos está viendo. Salvador Velázquez dice: eh, te está mandando ver, saludos. Eh, Oscar Camacho dice: bajo amenazas en el estilo de aglutinar de morena. Pues sí. eh, también me manda saludos. Roberto Alonso Telles, Dalia Iracema Aguilar Coronado ¿quién? Mi hermana. Ah, muy bien. Te, te ve la intento, familia. Qué por bueno, porque bueno. <risa> Hay quienes no los ven, Exacto. se lo juro. Ay, mi familia sí me quiere. <ríe> Dale, es que te iba a decir. Dice, este, te está mandando saludos, Francisco Romero, eh, Garra Puma, Galicia. ¿Desde cuándo les interesa la seguridad al diputado? Siempre. Vivo en una ciudad, tengo familia, y por supuesto que lo más importante es que la autoridad me garantice seguridad a mí y a mi familia, como a él y a su familia. Pues claro que estoy interesado en eso. Alejandro Picasso Zamora, Laura Vázquez, eh, eh, Mara dice, ¿qué forma de invitar <coughs> dice a integrantes de otros partidos políticos a integrarse a las filas de Morena? Es muy triste por lo de las traiciones ¿no? claro. de este senador Paz. Eh, Rosas José dice, entonces, a presionar a todos los senadores tibios, entre comillas, a través de las benditas redes sociales. Dice, tenemos 10 días. Pues no nada más de las redes sociales, sino con todo, ¿no? Uh -huh. A ver que te saquen ahí cualquier tipo de cosas, trapitos al sol. Es que por eso es importante que pongan a senadores, a diputados, que tengan pues una cola corta, por lo menos. Uh -huh. Porque entonces ahí... Eh, Salvador Velázquez, la vieja escuela del PRI haciendo política ahora en Morena. No cabe duda que el interés no es el beneficio del pueblo, sino de un grupo... De bandidos que se quieren eh, perpetrar en el poder. Felicidades diputado por defender los derechos de los ciudadanos. este Matilde Roldán, saludos. Matilde te manda saludos. Y eh, también dice eh, Salvador Velázquez, señores eh, senadores, su deber es defender a la patria. Y bueno, Matilde comenta, saludos Erika, excelente programa, muy importante lo que dice nuestro diputado, Eduardo Pérez Tobar nos está viendo, Luis Sánchez, Laura Hernández, dice, en la inclusión está la generosidad de un dirigente de partido. Exacto, y no los están integrando, o no en todos lados. Me dio mucho gusto la, la, el, la asamblea en San Andrés Cholula, mm. estuvo padrísima, estuvo padrísima de mucho nivel, estuvo en Tere defendiendo, o sea, a la que perdió, fíjate, hizo una buena arenga de ella, de esta este, Maribel Chonches no, pero Chicale, ah, Maribel Mari Chicale sí, sí, sí. Chicale, ¿no? Claro, Entonces sí. ahí, bueno, se agarraron del chongo ya estuvo buenísimo a Eliseo Braulio saya ¿te acuerdas? uy, sí, cómo dice, no, saludos sí, Erika no. para ti, para este, el jefe Diputado Humberto Tigre Aguilar ¡Ay, oye, Le pusiste un muy largo Dice, les deseo el mejor de los éxitos En su labor legislativa para bien de los poblanos Reciban un afectuoso saludo desde Acatzingo eh, eh, eh, Briseila Bello Gutiérrez ¡Ay! Briseila, ¿cómo estás? Es este la dirigenta del Comité Municipal del PAN en, ¡Ay! ¿En dónde, en dónde? A ver, Brice, dime dónde se, se me pasó pero es de la, de la Sierra Norte ah ya ya ya sé sí, sí sí saludos si sí, saludo. ¿Sí, no ya este y Claudia Cortés Cervantes también nos está viendo Valentín Juárez dice buenas noches y te manda muchos saludos gracias. pues muchísimas gracias mi querido tigre por estar aquí Ajá, en claro, los conjurados claro. con todo y su tos con, corriendo Ay. le iba a agarrar la lluvia y sus múltiples actividades oye y qué y tu informe eh, vas a hacer también informe sí por supuesto pero este mañana tengo una reunión con mi equipo de trabajo ya tenemos todo el material y simplemente vamos a diseñar el formato que vamos a, a presentar ya. ¿Y ¿en dónde? ¿ya saben dónde? en qué, eh, en la, en qué plaza bien. ¿Y está bien, está bien, está bien. bueno, ahora de ahí nos sí. invitas sí, por supuesto. y ahí vamos Sí, por supuesto. pues muchas gracias, no, gracias. Por, por su eh, compañía, por todos sus mensajes, los leí todos déjame ver, si sí, sí leí todos sí, hasta ahí vamos bien si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales, échate un clavado a los conjurados. Ten una excelente noche y aguas con la lluvia. Besitos, bye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Beto Gil, soy presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional Namuzot. Me estoy uniendo a la campaña Más Hombres, Menos Machos. Machos ya hay un montón, pero hombres hay poquitos. Les mando un abrazo muy grande, con mucho orgullo. Hola, ¿qué tal?